que fuera una fiesta andaluza, a ella le encantaba. O sea que cuando llegaba a la feria era uno de sus sitios favoritos. También tenemos aquí restos arqueológicos. ¿Veis esta columna? Pues esta columna se supone que es de unos antiguos baños a mediados del siglo XIII. Estas monjas dueñas eran las que estaban encargadas de estar con las mujeres de la alta nobleza o con las mujeres de la realeza. Por eso se llama así, por un antiguo convento que se encontraba en esta zona. Hoy en día ya no tenemos restos de ese convento, pero sí que tenemos el nombre de la calle, justo donde está el palacio. ¡Vamos por aquí! El de los Puerto Carrero, el de los Álvarez de Toledo también está por aquí, ya que era muy normal que las familias nobiliarias se mezclaran mucho entre ellas. la cerámica por el flamenco siempre hacemos famosa desde mediados del siglo XVII Renacentista plateresco, vale. Por ejemplo, uno de los edificios más platerescos que tenemos en Sevilla es el Ayuntamiento, vale.